vamos a revisar lo que se refiere a permutaciones y el uso de la fórmula y cuándo se la debe usar en vez de la fórmula de combinaciones sabemos que las permutaciones son cualquier distribución de r objetos seleccionados de un único grupo de n posibles objetos en permutaciones el orden de los objetos es muy importante en contrariedad con lo que se refiere a combinaciones las combinaciones no nos interesa el orden en el que se encuentren nuestra agrupación de objetos las permutaciones se basan en la fórmula n factorial sobre n menos r siendo n el número de objetos y r el grupo como les vamos a ir formando para ello vamos a revisar un ejercicio que nos dice lo siguiente ¿Cuántos números de dos cifras sin repetición se pueden formar con los, los dígitos 8, 2, 5, 4 y 7? Tenemos que nuestro n es 5, referente a los dígitos que se muestran en el ejercicio. Y nuestro r es el número 2, ya que nos dice que nuestra agrupación va a ser conformada por dos cifras. Vamos a ir a la pizarra para poder desarrollar este ejercicio planteado. Recordamos la fórmula de permutaciones que es n pr igual al factorial de n sobre n menos r factorial. Aquí, como lo habíamos revisado anteriormente, nuestro n lleva el valor de 5, ya que son 5 los dígitos que nos está planteando el ejercicio. 5 nuevamente menos nuestro r que es 2 en vista de que son 2 la forma en cómo vamos a agruparlos igual el factorial tenemos 5 factorial sobre 3 factorial al desarrollar nuestros factoriales tenemos 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial le dejamos sobre por 3 factorial para poder simplificar directamente con nuestra cantidad que está en el divisor quedándonos directamente 5 por 4 que nos da un total de 20 siendo 20 el número de permutaciones posibles para el ejercicio planteado con ello Podemos revisar el uso de las permutaciones y la fórmula y tener mucho cuidado con las combinaciones, ya que en las permutaciones es importante el, la agrupación de los objetos, mientras que en las combinaciones no importa si ésta se repite. Gracias.